Muchachos, el momento ha llegado. Estamos aquí en stream los muchachos. Ahorita estamos compartiendo un momento muy feliz. Que ha sido casi como tres semanas de haber estado ahorrando créditos. Y tenemos en total 51 cofres por abrir. Y veamos cómo nos va. Bien, muchachos, el ahorro. Ha tomado bastante tiempo ahorrar todo lo que se ha tenido que correr para poder llegar a 51 cofres. Sucede, y como yo les digo, siempre espero al tropeo. Así el dropeo dure dos semanas, tres semanas o un mes, voy a juntar todos esos cofres, no los voy a abrir hasta que salga ese dropeo y el dropeo ya llegó, entonces es momento de abrir los cofres. Ya han pasado creo como cinco días desde que salió el anuncio del dropeo y yo lo que me faltaba era solamente poder este, juntar un poquito más de créditos y estamos viernes, entonces es momento de poder abrir acá los cofres y disfrutarlos junto con los muchachos que están en la transmisión. Eh, antes de comenzar a abrir los cofres, lo primero que quería hacer era, bueno, una de las cosas también que estoy contento es que he llegado al nivel 50 del pase de temporada y lo que voy a hacer ahorita es eh, abrir las cuatro variantes misteriosas que han salido acá. Así que vamos a ver qué, qué variantes salen, qué variantes misteriosas nos pueden tocar ahorita, ¿eh? A ver, comenzamos. Primera variante. Mira, esta de Quicksilver me gusta, ¿eh? Le establezco como favorita. Este, hasta me da ganas de jugar la carta solamente por esta variante de Silver. Está buena. A ver, que no sea Pixel nada más, viejo. Por favor, que nada, que no sea toda Pixel, dice Bad Mesa. ¡Fuera! <ríe> no ha salido, menos mal. Siguiente, por favor. No me salen, ¿eh? No quiero Pixel. ¡Ojo! Oh, ahí está. Mira un Green Goblin, viejo, ¿eh? Está guapo este Green Goblin, ¿eh? Ahí está sosteniendo su, ta, tu cabecita. Ahí, viejo, ¿eh? Está sosteniendo tu cabecita. A ver. Vamos con la siguiente variante, la tercera. Es la tercera, falta una creo todavía, pero bueno. Y... Ah, mira, este Colossus también está guapo, eh. También, lo compro. Falta, falta una variante, viejo. ¿Dónde está? Me falta una variante acá. Me falta una. Ah, que está, ¿ves? Ya, está... Me parece que abrir en, en, en ese orden me, me está yendo mejor, así que creo que voy a hacer eso, eh. A ver, siguiente variante va a salir. No, pero la voy a usar, viejo. Solamente la voy a usar porque es distinta, nada más, viejo. No, porque es injusta la vida, viejo. Me ha dado justo Shuri, man, en pixel. Toma, perro, me acaba de decir el juego ahorita. ¿o? Solamente por eso, ¿Por porque, no, porque estaba buscando una variante distinta de Shuri, la voy a utilizar, nada más. No, viejo, y, y todos se ríen y celebran acá, viejo. Como les gusta verme sufrir, eh. <ríe> qué hermoso. Ya, bueno, ya. Ahora sí, cambiando de tema ahorita, ya pasamos ya a revelar las variantes y ahora sí toca abrir los cofres. A ver, a mí me faltan 9 cartas de serie 3 para completar la serie 3. Luego de eso, ya comenzamos a abrir las los cofrecitos donde salgan ya los tokens no, más mamados, de 200 a 600. Pero por ahorita, vamos a ver qué nos va a salir, cómo nos si nos sale de repente algo de serie 4, de repente algo de serie 5, quién sabe viejo. A ver, comenzamos entonces, eh comenzamos entonces Primera, primer cofrecito que vamos a abrir muchachos de todo este tiempo ahorrando viejo 51 cofres en total o sea esto es así viejo ¿Quién junta tantos cofres comenzamos sale ficha de coleccionista es lo primero es más en la encuesta que han hecho que en stream la gente ha votado y ha dicho que iban a salir aproximadamente 14 cartas nuevas Vamos a ver si lo cumplen, vamos a ver si el chat es Nostradamus o no es Nostradamus. Seguimos con el siguiente cofrecito, ya salió tokens, abrimos el siguiente, sale tokens de nuevo. Por favor, por favor, dame las cartas de serie 3 que eso es lo que quiero ahorita, quiero completar mi colección de una vez, por favor. Y... 200, el oro me interesa, el oro me interesa mucho, que salga oro, mira, que no salga avatar, que no salga títulos... Que salga oro, que salga créditos, que salga tokens, que salgan cartas. Por ahí sí sale variante. Estoy feliz, no hay problema. Pero es que eso no, pues viejo. Eso no, por favor, no me des esas cosas. No quiero eso. Yo ya tengo a mi gatito, viejo. Ya, yo ya, ya la tengo a la tía Julia, yo ya. ¡Ay, ay, ay! A ver, abrimos. ¡Toma! Ahí está, sale bestia. Primera carta que estamos teniendo interesante, justo después de abrir cuatro cofres, vamos con lo siguiente a ver muchachos, vamos, siguiente cofre de reserva de coleccionista, lo abrimos ¡BOOM! 200 de oro, perfecto 200 de oro más viejo el bolsillo vamos ahí de a poquitos abriendo más orito. que salga todo el oro que quiera, por favor hoy oh, esta variante me gusta, ¿eh? esta, esta variante me encanta Vamos a la, la obtenemos definitivamente, la voy, a, la voy a usar, la voy a usar, ¿sí? Sí, cuando use Bonimo, esta acá la use. El flaco viejo, ¿eh? Salió el flaco, es el, este, este, este es el este es el tripaseca, ¿eh? Oye, pero bueno, vamos, seguimos ahí. Vamos, vamos, vamos, let's go. No. Oh. Esa es la carta de serie 4 que no quería que salga. Aunque ay más... Mmm, se le puede tirar el uso, pero es un F esta carta todavía, viejo. Ojalá que más adelante se haga fuerte. Yo me acuerdo que antes como quería que esa carta me, ca me toque. Yo decía, esta carta es muy buena, esta es la mejor del juego. Y ahora ya no, viejo. Ya como han cambiado las cosas. Súper escruz salió. Carta de serie 4, viejo. Bueno, a veces la suerte es así... Y es una cartita serie 4 menos que acá que, que tenemos ahí. Bueno, ya que se va a hacer. Siguiente ficha de coleccionista: abriendo cofre por, por cofre, viejo. Estamos en, en el nivel 3524 de colección en total, eh. Miles Morales en Pixel me sale. Claro que sí, nunca te voy a usar jamás, viejo. Ahí te quedas refundido ahí. ¿Cómo va a salir Pixel, viejo? Esto está loquísimo, esto Miles Morales en Pixel, viejo. ¡Coma Pixel, dice! ¡No puede ser! ¡Otro! ¡Toma Pixel, dice! Todo, todo es spam de Toma Pixel, viejo, ¿eh? ¡No, por favor! Drop, ¡No, no, no, no! Eso no, no más. Ahí está. Mujer Invisible. Bueno, esa es una carta que necesitaba para, para el masito de descartes. Hay otro mazo también que usa Mujer Invisible donde puedes poner Mo, ¿No? Eh, cosas así. Está ta, ta interesante. Muy bien. Eh, o Máximos también con Mo, Interesante eso. Vengador a tiempo parcial. Oh, bueno, hay que tomar un poquito, ¿verdad? Vamos a ver. Salud muchachos, esto de repente, para tomar de repente para que dé pa la suerte, ¿sí o no? Para que dé la suerte, de repente esto, esto nos mejora la situación, como dicen. De nuevo, créditos, oro por favor, fichas de coleccionista, muy bien, pero quiero cartas buenas por favor. Ok, Quake también es otra carta que necesitaba también, salud por el nuevo título dice, perfecto, a tiempo parcial, pero yo quiero, si voy a ser vengador va a ser a tiempo completo, ¿eh? si no, no pasa nada ¿Cuántas cartas vamos? Vamos cuatro cartas en total, seguimos con fichas de coleccionista, perfecto, vamos subiendo con eso, por favor, sube la oferta, pero dame más cosas viejo, no me, no, no me es eso, va. dame más Ok, Cooling Win también la necesitaba Listo, es que sí, voy a completar la serie 3 seguramente, pero de todas maneras coolen Wing está bueno que haya salido. Vamos con la siguiente. Si pierdo, no te lleves el crédito. Este es una, una, unos títulos más. Unos títulos más raros hacen acá, viejo. A ver, 200 de oro, muy bien Acaba de salir más orito, perfecto, necesito más Mira, estamos todavía en el, en el nivel 3100 Y estamos, hemos llegado a 3500 y estamos en el 3100 todavía eh. O sea, hay varias cartitas por abrir Muy bien, más oro Toca, toca oro todo lo que tú quieras, toca oro, viejo Dar Daredevil también, que era otra carta que estábamos buscando de la serie 3 Hace un tiempo ya también Que se está jugando ¿Cuáles son los mazos en los que se juega Daredevil, muchachos? Sí lo he visto, ahí no me acuerdo dónde ahorita, pero sí lo he visto horrible pero no en ese sentido qué cosa viejo horrible pero en galactus en ongoing en Ongoy se está utilizando no vamos a ver sigamos 100 fichas de coleccionista de nuevo a ver digamos, ah claro pero con profesor con goblins verdad sí sí sí sí tienes toda razón ficha de coleccionista más de nuevo ficha de coleccionista viejo otra vez 200 de oro muy bien estoy feliz con los 200 de oro no hay problema eso eso a mí me gusta yo me quedo satisfecho con los 200 de oro que siga saliendo esta variante de Deadlock minimalista bueno al menos es una variante ahí que suma para el mazo de destrucción si es que suelo si es que uso en algún momento de lo que está bien ok Absorbo imán es una carta de serie 3 pero no es tan relevante ahorita lamentablemente Absorb man no es tan relevante eh, vamos a ver, damos con 7 cartas ¿Verdad? Seguimos, seguimos muchachos Sale, oh giganto de Dan Heap Bueno, es Dan Heap así que por eso me emociono eh. Aunque giganto por ahí se puede utilizar eh. No está mal eh. Ha salido, Dan, ha salido el giganto 400 créditos Muy bien, vamos con la siguiente Ya, Thor Que era la otra carta que necesitaba para armar Un mazo también ahí de con Jade Foster Con Lockjaw y todo eso Que es ese mazo si o si lo necesitaba Vamos con la siguiente, por favor 100 fichas de coleccionista de nuevo, muchachos No títulos, no avatars, por favor No títulos, no avatars, no títulos, no avatars Ya he mandado bastantes títulos, ahorita ya no quiero más títulos, por favor Esos son todos los títulos que quiero, no más Ok hmm. <ríe> No, mira lo que acaba de salir, viejo Esta carta, Shadow King Uy, uh, esta carta está buena para probarlo, eh. Está muy poca gente lo tiene, viejo. Esta carta de serie 5, Shadow King. Vamos a ver qué cosas se pueden hacer con esto, eh. Vamos a ver qué cosa. Ya ya no tengo más, viejo, ya para la serie 5. Y eso que eh, Null me había salido la vez pasada también. Y ahora me sale Shadow King. No he tenido esa, ese rango de 400 cofres abiertos, eh. Me ha salido en que después de abrir como unos 60 cofres o algo así, eh. Uy, viejo, te lo puedo creer, man, eh. Pero va, vamos a ver cómo le damos el uso después al Shadow King, eh. Ya, ya nos tocó Shadow King, está genial. Me hubiese gustado que salga Thanos o Galactus. Pero bueno, vamos a ver, viejo. Dale, vamos, ficha de coleccionista. Tienes que seguir dándome oro, por favor, dame cartitas. Vamos a ver. Esto sí me ha sorprendido que me, hubiese, que me, ha, que me haya salido una carta de Serie 5 que no me lo esperaba mucho. Pero de todas maneras, sigue siendo una carta de serie 5. Vamos a ver, 300 créditos ahí. Una, una pausa viejo, ¿eh? Otra, otro sorbito más, muchachos. Salud, salud con ustedes. A ver, vamos a comenzar de nuevo a abrir Agente 13. Ok, esta gente, este, esta variante está bonita. No tenía variante de Agente 13, así que está bueno eso. Vamos a seguir, por favor. Vamos a seguir, por favor. A ver, dame algo bueno, 100 fichas de coleccionista de nuevo, sin problema. Vamos tranquilo, nada más, muchachos, tranquilo nomás, tranquilo, tranquilos. Abrimos el siguiente cofre, que es lo que va a salir? Por favor, dame algo bueno. Ya, Luke Cage serie 3, así que estamos bien. ¿Ya? A gente más. me <ríe> da bien con Luke Cage ahí, perfecto. Vamos con la reserva, viejo. Dale con todo. Ya son 10 cartas ahí dice Fipapi, Papi, ¿no? Ya. Ficha de coleccionista. Estamos ya. Nos faltan solamente como 100 niveles nada más para ya llegar al final, eh. Y vamos 10 cartas, como dices, ¿no? El Luca Jaula ha salido. Seguimos y sale... Ah, claro. Lo que pasa es que esta carta me había tocado la... No, no, ahí nomás. Lo que pasa es que yo la había reclamado de la, de la carta de, de la variante, ¿no? Del de, steampunk. Ok. Vamos tranquilo. 200 de oro. Muy bien. 200 de oro. Vamos para adelante. Seguimos, por favor. Nuevo avatar. Esta roca, güey. No es que estos avatars, viejo. Nada, bueno acá con los avatars. Necesito algo mejor ahí. Por favor. Eh, eh, de eso, eso es lo que estoy hablando, viejo. De eso es justo lo que estoy hablando. Este tipo de cosas me tienen que salir, ok. esta Misty de acá sí me gusta. Vamos, Misty buena, eh. Salió la Misty, claro. Utilizar toda la variante. Sí, sí, esta, esta Misty sí te la compro, eh. eh. Este es un sorbito por la waifu, eh. Un sorbito por la waifu, viejo. Vamos con la siguiente. 200 de oro. Muy bien. Seguimos con el oro ahí, viejo, que está a tope. Eh. Mira que estamos abriendo en total 51 cofres. Eh. Agente Coulson. Perfecto. Muy bien. Esa es una carta que sí se, sí se requiere para Darkhawk también. Así que si saliese Darkhawk, por supuesto, ¿no? Claro. Sin ficha de coleccionista. Muy bien. Estamos que nos acercamos ya casi... ¿Cuánto falta? Ya, no, ya solamente dos cofres. Nada más viejo. Ya se acabó todo. 100 fichas de coleccionista. Último cofre viejo. Y creo que no completé la serie 3, creo. He completado donde he completado la serie 3, man. Ya ni sé si he completado la serie... 3. Ah, ya, ya. Si me da 300 fichas de coleccionista es porque ya, ya completé ya. Me ha dado 300 fichas de coleccionista, que dice que ya completé la serie 3 ya. Bueno. No ha estado mal. ¿Cuánto oro hemos, hemos sacado ahora, eh? ¿Cuánto oro hemos sacado ahora? Este... ¿Cuántas cartas han salido Fipapi? 12, ¿no? En total 12 cartas han salido muchachos ahí los que han marcado 12 se la llevan en total he sacado como 2500 de oro abriendo 51 cofres aproximadamente tenía 4190 de oro y hemos tenido tenemos ahorita en total 6790 o sea hemos sacado 2600 de oro más hemos sacado 1600 de crédito más también así que por ese lado Está bastante genial. Han salido cosas interesantes. Sobre todo la carta última esta que ha salido. Eh, esta carta viejo. Por favor. Por favor. ¿Dónde estás? La carta de serie 5 viejo. Acaba de salir Shadow King. Hay que, hay que encontrarle un lugar a esta cartita. Que mucha gente viejo que mucha gente no, ha, no no se usa mucho esta carta hay que, hay que ver si le encontramos un lugar eh. muchas gracias a todos por haberme acompañado viejo mirando esta, esta transmisión ha estado muy bonito, lo he disfrutado bastante me han salido también algunas cartitas, algunas variantes también bonitas por ahí para subir de, para subir de, de, de, de nivel y todo eso y pues ya al menos contento porque ya tenemos eh, toda la colección de serie 3 y ahora lo que queda es volver a juntar hasta el siguiente dropeo de serie y volver nuevamente a abrir. Prácticamente estos videos que voy a hacer de este tipo van a ser mensuales cada tres semanas o cada mes, más o menos, porque es, es la cantidad de cofres que necesito juntar para poder volver a abrir este, más cosas y a ver en el, en el siguiente dropeo, a ver qué cosas bajan, pues no, que, se, que es la idea. Pero de todas maneras todo bastante bonito, recuerden muchachos que ahí estoy haciendo transmisiones, ustedes pueden estar acá conmigo, pueden salir. Incluso acá en YouTube en el chat De lunes a viernes por las noches Estamos haciendo siempre, estoy haciendo transmisiones acá Y ustedes me acompañan y yo les agradezco mucho Les mando un abrazo, así que ya sabes Te espero allí, un abrazo para ti